Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a proyectar la pantalla de su iPhone al monitor de su computadora, a la pantalla de su computadora, mediante nuestro programa llamado iCareFone, el cual estará en la descripción del video. Conectamos el teléfono mediante el cable USB, seleccionamos más herramientas y seleccionamos la opción que dice pantalla en tiempo real. Ahora vamos a seleccionar la opción que dice pantalla completa, tenemos otras opciones, pero en pantalla completa vamos a poder ver en tiempo real todo lo que nosotros hagamos en el teléfono. Como la conexión es por cable, esta conexión es más fluida en comparación con una conexión inalámbrica y todo lo que hagamos pues en el iPhone se va a ver también reflejado en el monitor, en la computadora. Súper fácil y súper sencillo. De todas maneras, si ustedes quieren tener esta ventaja, recuerden que en la descripción del video van a tener nuestra página web y en nuestra página, en la sección de productos, van a tener... La opción que dice iCareFone, gestionar dispositivo iOS, para que tengan no solamente información de todo lo que hace este producto, sino que también lo puedan descargar, instalar y obtener su licencia para que puedan, en este caso, poder proyectar la pantalla de su iPhone a la computadora y poder gestionar su dispositivo iOS. Así que pues nada, espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Espero que les haya gustado y espero también que se suscriban a nuestro canal si no se desparen. Soy Carlos Vallejo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta and suddenly we have feelings